¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos día más al canal, bienvenidos a Grass of Cars. He conseguido del que es el mejor coche del juego y el más deseado por todos y cada uno, en su versión mejorada, dos. Chuck, volquete, como lo queréis llamar El coche que vuelve loco a todas las nenas Si este vídeo llega a 200 likes Te llevo en él un rato guapa Ahora sí, vamos a ver cómo reclamó el coche Volquete Chuck 2.0 150 cometidos que hacen falta para reclamar este coche si acabas de empezar a jugar, ánimo amigo, soñar es gratis. Y si llevas un tiempo jugando, este es el resultado. Aquí tenemos el coche flipante, alucinante, maravillosamente maravilloso. Vamos a jugar con él. Vais a ver una partida normalita de cómo es, cómo funciona en el mapa. Pero eh, eh quietos, parados, no os vayáis, porque después vamos a abrir máquinas, unas poquitas para hablar un poco. Mira, dentro vídeo. Va, nos vemos ahora. 2.0, conseguir 200 coronas en partida que bueno, si queréis que, bueno, lo intente, ya sabéis, dejar un like 200 likes, como he dicho antes si quieres que te lleven este pedazo de coche vamos a abrir unas pocas de máquinas para que el vídeo no se haga tan corto como, bueno, habéis podido ver, y si no lo habéis visto, ya os lo enseño yo, tengo wow, una cantidad de monedas impresionante tengo 10.000 bueno, no son muchas, pero son, son monedas, son unas 100 máquinas, sí, sí, yo creo que sí eh, Que Bueno, si queréis que bueno, haga una apertura Después de subir este vídeo De más de 100 Bueno, de las máquinas que tenga eh, Sí, más de 100 Más de 10.000 de oro Dejad un like Que yo lo vea, que sepa que queréis que os suba Y bueno, vamos a abrir de momento unas Tengo muchas ganas de subir Crash of Cars He subido durante estos días atrás otros juegos diferentes de la misma temática, más o menos, si no los habéis visto os recomiendo que los veáis, sobre todo Renegade Racing o el modo historia de y son juegos de, las, de la misma compañía de Crash of Cards, así que muchos coches se parecen, sobre todo en Renegade Racing, si no, has, si no lo habéis visto, hay un coche, ese bus de Londres que sale aquí en el juego, y también sale en aquel juego. Y nada, está muy chulo Os lo recomiendo, vale Van tres máquinas, vamos a ver qué nos puede salir Creo que hay una legendaria Que no tengo porque la tuve que dar Para fusionar el último coche Ese que se llama Cuántico Si no recuerdo mal Y a ver si me saliese Creo que era el coche cuerda, vamos a echar Un vistacito de los coches que tengo Bueno, me faltaría, no sé si el coche Gravedad A ver, coche Gravedad Tivi Wonder, coche de Rueda Por aquí, el coche de Rueda Cuerda, y bueno, es que no recuerdo muy bien, bueno, la girosfera, también estaría muy bien que no saliese Por aquí, por aquí, por aquí, los tenemos prácticamente todos, coches épicos La avispa, que no tenemos las gemas Bueno, ya me que no te digo yo que no llegáramos con estas 10.000 máquinas abiertas Vale, voy a abrir máquinas hasta, hasta yo que sea hasta que me canse ¿Qué más da eh, unas pocas, ya ahorraré yo aparte si queréis que suba esa apertura de 100 máquinas like lo siento si soy pesado, pero es que me gusta ver que bueno, queréis que lo suba, reflejarlo abajo en los likes Vale, scooter, vamos maximizando la cuenta que esa scooter ya la tenemos maximizada Vamos a ver por ejemplo camioneta Bueno, vamos a conseguir también gemas Que me voy a guardar yo creo para una próxima actualización porque... Ese coche avispa, imagino que lo habréis visto ya todos O lo tendréis directamente Entonces, para una próxima actualización tenerlas preparadas Quién sabe si vendrá nueva legendaria que hace ya tiempo que no sale Bueno, Todavía queda para que haya nueva actualización Esta prácticamente hace bueno, poco, hace un mes que ha salido Hasta que no pase otro mes más, otro, otros par de meses No se va a venir nueva actualización del juego que tengo ahora mismo muchas ganas de jugar Bueno, estos días he estado consiguiendo insignias Que me faltaban por ahí de conseguir de, Bueno, lo típico de El hoyo en no, no he conseguido el hoyo 10 Si no sabéis cómo conseguir esa insignia Ya sabéis que tenéis todos los vídeos en el canal También he conseguido esa, esa última de, de la isla en la jungla Muy chula esa insignia Está muy bien que haya misiones así Para conseguir, bueno, insignias Es lo que te da el juego Está muy chulo no momento nada, camión de Eantwight el juego al que jugamos a ver a ver a ver a ver me pasa que no os gusta ¿eh? que suba, solo os gusta que suba Clash of cast chavales, subo cualquier otro juego y es verga para vosotros así que hay un público que se ve en los vídeos, pero no tan abundante como este juego querido llamado por mis suscriptores vale bueno, pues ya llevo unas cuantas, vamos a abrir unas poquitas más, porque, porque, sí, porque sí, porque sí, porque sí. Bueno, dejadme abajo en los comentarios si queréis que el próximo vídeo sea de Crash of Cars. Dejadme abajo, siempre os digo que me dejéis, bueno, un comentario con el nivel que sois, con los coches que tenéis, podéis hablar lo que queráis, que yo leo todos los comentarios Seguramente lo responda, porque siempre lo hago, a no ser que sea un comentario así chorra. Si ponéis un comentario interesante, lo leeré y responderé. Vale, coche policía, no tan mal. Vale, épica, las épicas me gustan. maximizada 5 gemas. Es que me pongo a abrir máquinas y te juro que me apetece abrirlas todas. Pero todas. Vale, taxi de Londres. Jo, cuidado, que taxi más chulo. Aquí en España los taxis son blancos. Imagino que dependiendo del lugar serán de diferente color. Vale, rara, rara, rara, que me da el extravagante este coche de Cruella de violos. Vale, vamos a llegar a, a los 8000 de oro y paramos, eh, chicos. Vale, este coche de vidas que creo que ha salido antes, si no me recuerdo. Vale, a ver. Bueno, bueno, este coche está chulo eh no me digáis que no vale sí, aquí paramos vamos a parar aquí eh, tengo bueno tengo todos conseguido tenéis vídeo de bueno el último fue en el 1 este cochazo vale, por aquí nada vale. ya lo que he dicho antes dejar un like si queréis que suba esa apertura esa super apertura Nunca he abierto tantas máquinas. 100.000 máquinas. Y nada. Un like para más Crash of Cash. Que tengo muchas ideas de muchos vídeos. Y nada chicos. Suscribiros también si no lo estáis. Activar la campanita. Muy importante. Y bueno. Me despido. Nos vemos pronto. Con más Crash of Cash. Un saludo. Un adiós. Y hasta la próxima. Adiós. adiós, adiós.